Chris Marrero, quien tuvo cuadrangular en la victoria de los Tigres de Licey esta noche frente a las Estrellas Orientales, otra vez te destacas y de la misma forma con cuadrangular, aunque solo valió por una carrera, ¿entiendes que ese poder que se ha traducido en los cuadrangulares más adelante se, eh, se verá traducido en otro tipo de, de ofensiva? Bueno, como dije antes, yo sigo trabajando, haciendo mis cosas y yo sé que las cosas van a mejorar con la ayuda de Dios, yo nunca paro de trabajar, nunca me voy a rendir y... Y voy a seguir haciendo mis cosas, ayudando al equipo este a ganar, porque este equipo está muy bueno y este chance, hay buen chance que podemos ganar el campeonato. Y me gusta el equipo este, estamos juntos y todo el mundo se está divirtiendo. Esto es pelota. La última vez que viste el cuadrangular angular, empujador de tres carreras, que fue un partido frente a las Águilas Ibaeñas, estuviste de cuarto bate. En esta ocasión fue todo lo contrario, estuviste de, de séptimo. ¿Cómo esa confianza no te afectó o de hecho eso te hizo sentir motivado para, para reaccionar ofensivamente hablando? Bueno, eso no, no importa, no te bateas si estás jugando. Esa es la decisión de Manny Guerrero. Él me puede poner séptimo, lo que sea, pero cada vez que salgo ahí a jugar yo voy a darle 100%. ¿Cómo es tu relación con Mike, ya que te ha dado la confianza de participar desde tu debut? ¿Cómo, cómo ha sido la integración con él? Eh, muy bien, tú sabes, él no, no me dice mucho, me deja jugar y así como tienen que ser los managers, dejar a un, el pelotero jugar, pero él sabe lo que tiene que hacer y él también me ayuda. Bueno, muchísimas gracias, Cris, y muchas felicidades. Gracias. Seguimos con más de Licey TV. Estuvimos conversando con Cris Marrero, quien tuvo cuadrangular en la victoria de esta noche de los tigres de Licey frente a las estrellas orientales.